Yo elegí el, este cole hace siete años para mi hija porque en mi adolescencia tengo bastantes referentes de amigos y amigas que han estudiado en este cole y para mí era un cole diferente y ofrecía una propuesta diferente y fundamentalmente por el proyecto educativo, por la manera de enseñar y el trabajo y la, la posibilidad que tenemos las familias de, de participar en el contexto educativo. Eh, bueno, queríamos un colegio en donde nuestros hijos se sintieran libres y... Y, bueno, ...y que tuviera un proyecto un poco diferente ¿no? al de otros colegios... ...y encontramos pues, el proyecto ecosocial de, de la Fundación... Que, bueno, ...que creemos que aporta muchos valores eh, a nuestros hijos y, y hijas. Bueno, en nuestro caso, digamos, nos interesamos ¿no? en, el, en este colegio... Eh, ...para traer a nuestros dos hijos de hace ya casi 10 años... Eh, prioritariamente por el proyecto, ¿no? un proyecto educativo basado en el desarrollo, el autodesarrollo, basado en la solidaridad, pero sobre todo eh, en el esfuerzo en, en que los niños y las niñas aprendan ¿no? a reflexionar, a leer, a debatir. Y, y luego, pues no sé, también la forma de aprender, ¿no? pues el aprendizaje cooperativo, eh, el aprendizaje por proyectos. Bueno, esto es algo que sobre todo en la parte infantil y primaria, en los niveles de infantil y primaria, pues nosotros sí, sí vimos y valoramos. Sí, es muy importante. Luego, el segundo aspecto que también quisiera destacar es los amigos y amigas del barrio, que también es importante que el colegio tenga, digamos, una cohabitación con todo su entorno y este colegio lo tiene, ¿no? Y por otro lado también eh, padres y madres y amigos ¿no? del barrio que también, eh, pues tenemos una cierta coincidencia en, en, en ideas, en planteamientos, en valores, en cómo eh, abordar la educación de nuestros hijos junto con el profesorado. Eh, la idea de comunidad educativa ¿no? que tiene este colegio ¿no? y la idea de participación de las familias no, en un plano de, en muchos casos, de, de igualdad con el colegio. ¿no? Hay muchas comisiones pedagógicas, estamos en la Asociación de Familias del Colegio también pues, proponiendo muchas actividades y siempre nos hemos encontrado por parte del colegio las puertas abiertas a cualquier tipo de propuesta y yo particularmente eso lo valoro mucho. El tema del COVID que irrumpió de una manera imprevista el colegio y la Fugen en general se ha adaptado rápidamente ...pero todos los sectores implicados, es decir, el profesorado... ...el cuerpo directivo, técnico, eh, las familias, eh, el alumnado... ...es verdad que la Comisión COVID está jugando un papel determinante... ...pero justamente por eso, ¿no? porque el colegio es una comunidad educativa. La segunda cuestión que quisiera destacar es que el colegio además... ...se ha adaptado de una manera rápida también en, la, en el tema del, del, de la educación... ...hacia afuera, ¿no? es decir, estamos utilizando los recursos que están alrededor del colegio, la Casa de Campo, el Arroyo de que es donde el alumnado está saliendo y compatibilizando el tema ¿no? del COVID, pues a la vez también ayudando en la formación. Por lo tanto, yo creo que son, se han levantado nuevas experiencias, ¿eh? nuevas iniciativas positivas. Eh, bueno, otro de los motivos por el que yo elegí este centro, bueno, mi composición familiar es diversa y... Para mí, y para la mamá de mi hija, era una cosa importante que hubiera otras composiciones familiares en el, en el ámbito educativo y, sobre todo, que el centro en el que estuviera escolarizada mi hija respetara su modelo familiar. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista, no tenía cabida un centro religioso. Hay mucha conciencia interna, yo creo, que en toda la comunidad educativa, de que, la gente, de que haya familias que no se queden atrás. O sea, este es un colegio que está situado en un barrio humilde eh, y que hay una, una, unas, un, unas circunstancias muy heterogéneas ¿no? en las familias. Y entonces, dentro de esta parte del, del COVID, de la pandemia que nos ha venido, pues ha irrumpido también una parte del, pues, fundamental de brecha digital. De, de, de, de, y entonces, esto sí que yo lo pondría muy en valor, ¿no? que también se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la Asociación de Familias y del Colegio de que la gente no se quede nadie atrás. Eh, ¿no? Otro de los motivos por los que para mí era, era, entendía que era el cole al que quería traer a mi hija es porque este cole tiene un proyecto con los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, tiene un aula donde se escolarizan preferentemente niños y niñas con autismo y para mí era importante que existieran referentes claros en, en su contexto de aula, en el cole, que entendiera que hay otros niños que aprenden de otras maneras diferentes y para mí era importante que el cole donde estuviera mi hija tuviera esos referentes diferentes porque es la vida, la vida es, somos todos diferentes. Y hay veces que tienes que plantearte también eh, ver un poco más allá y luego tengo que decir que por lo menos en infantil y en primaria eh, dentro de que las instalaciones son las que son también hay que decir que el proyecto infantil tiene una protección arquitectónica ¿eh? porque es uh -huh. un arquitecto famoso y entonces tampoco se puede hacer una intervención sobre las instalaciones que seguramente nos gustaría pero, pero, por ejemplo, en el patio, pues se ha hecho un proyecto que se llama de patio a jardín, eh, precioso, que se ha analizado pedagógicamente qué elementos eh, contribuían a, a esto de lo que hablamos, ¿no? a, la relación de, a, a buscar relaciones diferentes entre los niños, a que no sea solo fútbol lo que primen los recreos y este tipo de cosas. Y entonces eh, se ha hecho un proyecto muy bonito que, además, aprovecha pues, materiales reciclados, se basa mucho en elementos de madera, y bueno, pues yo creo que dentro de que tenemos unos recursos limitados, evidentemente, y también una protección sobre el edificio, que a lo mejor no nos permite hacer esas intervenciones, pues yo creo que también se buscan ¿no? estrategias para que dentro de lo que tenemos eh, por lo menos se rentabilice lo máximo posible y sobre todo sirva al proyecto educativo, que al final es lo que entiendo yo que importa.